Algunas personas buscan un mundo más bonito, otras las creen. No solo hay que eliminar las barreras para personas con discapacidad, sino también para quién? Para no, nosotros que salimos con los carritos los bebés. Y cuando menos te lo espera, todo sale bien. Sí. Vale. Por una isla sin barrera física. Y por una isla sin barrera de comunicación. No hace falta ser la causa para defender la causa. Todo parece imposible hasta que se hace.